Amigas y amigos de Cartago, una movida urgente que tiene que ver con el conflicto de salud. Es, es muy convocante, ha tenido un nivel de adhesión, eh, casi una olor a pueblada. Eh, para los que están afuera de Neuquén, están eh, prácticamente cortados todos los accesos a Vaca Muerta. Hoy el mundo empresarial, a través de sus medios de comunicación, ya ha pedido este, una encubierta este, acción gubernamental, no se animan a decirlo, pero este, les sale la espuma de la boca por pedir este, que intervengan y liberen las rutas, como dicen ellos, li liberar en el sentido de que pasen las mercancías. Eh, lo cierto es que el reclamo de salud ha eh, no solamente obtenido un, un nivel de legitimidad muy alto, sino también ha sacudido los cimientos ...del mundo sindical en gran parte de la Patagonia. Porque se trata de un reclamo que no solamente agrupa, ...a un montón de sectores, sino sectores que han disputado una legitimidad. Nosotros... Eh, ah, y bueno, el contexto que es el que también nos interesa hoy... Este, ...hablar ahora de que inició otra mesa con, con Sol... Eh, ...el tema también de la cuestión de género. Casi todos... Este, eh, los testimonios tienen que ver con, con mujeres y eso también me parece es una búsqueda de eh, entender esta legitimidad que a nosotros hoy nos interesa documentar eh, en este cartago, solo hice la introducción muy rápida, lo más rápido que se podía porque eh, nada, en horas em, empieza otra mesa, eh, primero contanos qué pasó en la mesa de ayer este, y ahí ya nos vamos metiendo en un, un poco la historia para, para resolverlo ya en términos más este, más rápidos, ¿no? ¿Qué fue lo que sucedió? Que parecía que, bueno, convocaban a otra reunión y terminan en, en, en la nada. Sí, así fue el cuarto día de reunión eh, con el gobierno después de muchas horas de discusión desde el sábado pasado a las 7 de la tarde que nos convocaron y, bueno, una vez más la respuesta del, del gobierno al conflicto de salud es, es una burla eh, no responde en en ninguno de los contenidos que, eh, que, que pueden presentarnos al reclamo legítimo que venimos sosteniendo y que esto no solo desde los equipos de salud, sino que ya la población en general lo está pidiendo. Eh, hablan de sumas en negro, eh, que hoy por hoy con el, el costo de vida que, es, que hay en Nauquén eh, es insignificante. Eh, así que, como habíamos eh, acordado que ante la primera propuesta, que siempre lo repetimos, ¿no? Como una propuesta seria de gobierno. Este, lo íbamos a llevar a las asambleas. Eh, bueno, nos tomamos como ese, ese nuevo trabajo de volver a los compañeros y compañeras, pero no hay un contenido para, para discutir en la asamblea. Ya es, es rotundo el rechazo a, a esta propuesta. Así que seguimos hoy bueno, más firmes que ayer. Esto también se lo dejamos en claro al gobierno, que tiempo que pasa, tiempo que la lucha se fortalece ellos juegan al desgaste, desest, eh, subestiman a, en principio a los equipos de salud pero también a toda la población de Neuquén y día que pasa, día que se siguen sumando este, expresiones de, de apoyo al reclamo compañeros, equipos completos de distintos sectores de salud que se siguen sumando a la lucha y no más recién me llega un, un video de, de, de infancias de una escuela rural del, del norte eh, manifestándonos un apoyo con una hermosa canción sobre la lucha de salud en la que ellos dicen, los niños dicen, si gana salud ganamos todos con ustedes <risa> eh, así que esto sigue creciendo y, y bueno, ahora la definición eh, para que les quede claro también a, a, a la gente de la mesa de que está en el gobierno según dicen trabajando en, una, en propuestas para resolver el conflicto eh, es clara, no vamos a volver a discutir este, sumas en negro eh, acá la solución tienen que, tienen que responder al reclamo que se está haciendo desde un principio que tiene que ver con la recomposición salarial de un 40% que se nos adeuda del año 2020. Eh, ese es el piso, la propuesta ya la tienen eh, de nuestra parte. Eh, así que esperamos que, bueno, se pueda... Nosotros vamos a seguir digamos, con la, eh, en pie de lucha hasta lograr... este el reclamo que venimos presentando te llaman a, a, a discutir algo que en realidad eh, lo extienden y no te proponen absolutamente nada la pregunta es, ¿tiene sentido en ese marco sentarse a discutir? Digamos, en algún momento ustedes se pueden plantear porque me imagino que las asambleas son multitudinarias che, no vayamos más si no, están, no entienden, están hablando otro idioma digamos, claro. le decís A ah, y te están respondiendo desde Disneylandia y con consumas en negro casi eh, provocando sí, sí bueno, esto es desde el principio así, Digamos, uno puede ver cómo se origina esta mesa, que no es una eh, propuesta del gobierno. ¿sí? Ya desde el vamos tenemos en clara cuál va a ser la, cuál, teníamos en claro cuál iba a ser la posición del gobierno. Al gobierno lo sienta la justicia a discutir con los trabajadores y las trabajadoras de salud, que venimos presentándoles un justo reclamo, no desde hace 10 eh, días en Vaca Muerta. Desde hace 48 días ya que, que nos venimos manifestando luego del acuerdo que firmaron con la burocracia sindical, con la conducción del Sindicato de Trabajadores del Estado y UPCN, de un acuerdo salarial a la baja. Inmediatamente nos, nos hicimos escuchar porque tuvimos asambleas en ese momento que manifestaron más de 40 eh, eh, mandatos de asamblea manifestando el rechazo a ese acuerdo a la baja y ese acuerdo se firma a espalda de todo el conjunto de trabajadoras de salud. Desde ese momento... Que ¿Por qué no decís, se, nos... se firma eh, a espaldas? Porque nosotros lo que entendíamos que fue eh, avalado por asambleas, contanos eso. Eh, el plenario de delegados que firma, con el que se respalda la conducción de, sindical para aprobar este acuerdo, eh, no permitió eh, la llegada de todos los mandatos de rechazo. Ellos salen a decir que por una amplia mayoría, amplia mayoría que no contempla todas las... Todos los mandatos que hicimos, intentamos hacer llegar. Esto con distintas maniobras de, de la burocracia, de las que ya sabemos, de que se te pasan a buscar y se les pinchó la rueda del auto, que sí llegan, pero no, hay, hay se trabó la. Distintas, distintas estrategias para no contemplar todos esos rechazos. Esos rechazos que los tenemos, están escritos. Bien, ese acuerdo lo firman sin atender al a rechazo contundente que tuvo en el área de salud y no solo en el área de salud. En otras áreas ha sucedido lo mismo. Compañeros que han rechazado el acuerdo y no han tenido lugar a, a que se llegara sus, sus mandatos al, a este plenario. Por eso decimos que fue a espaldas de los trabajadores y las trabajadoras. O sea, porque eh, eh, se fue, fue rechazado. La, la dirigencia aprueba algo que la base eh, rechazó. Exactamente. Exactamente. Y esto es, es grave porque estamos hablando de un de un año, del año pasado, del año 2020, que habiendo un acuerdo salarial no se contempló, no se no se respetó. Entonces, hoy hacen un acuerdo a la baja teniendo todo un año adeudado de recomposición salarial. O sea que todavía tendrían que discutir si te pones en, en, en una posición técnica lo del 2020. Exactamente. Exactamente, nosotros hoy tenemos un salario de diciembre del 2019. Con pandemia y con compañeros muertos. Con pandemia, con compañeros muertos, con una inflación que día a día, el, hoy hoy nomás salió un 6% más de aumento de lo, a las naftas, a los combustibles, claro. eh, que aumenta la nafta y nos aumenta absolutamente todo. Este, y esto viene siendo sostenido Desde diciembre del año pasado Que fueron tres aumentos Uno atrás del otro Esto sigue Y nosotros seguimos con el mismo salario Sol, est estuviste en todas las mesas Sí ¿Y qué, por qué se extienden tanto las mesas? Eh, las mesas con, se extienden no porque, es, porque es estrategia dilatoria del gobierno Ellos apuntan a quebrar la voluntad de lucha Que se les está presentando eh, nos llevan hasta el día de hoy, de ayer, que tampoco que podemos discutir esto de, de si eso no es una propuesta, ¿no? Porque es, para, nos, para muchas es una burla de, de parte del gobierno a, al planteo que venimos haciendo. Pero hasta el día de ayer no trajeron contenido para discutir con nosotras. ¿Y no de trajeron qué contenido del levantamiento de las rutas, o sea, de se la se liberación con vos de rutas. Dice, eh, necesito que me liberes. Desde el primer momento. Que ellos se sientan, dicen que necesitan que se les liberen las rutas. Nosotras le reiteramos permanentemente y con una, un nivel de, de fundamentación, este, que es ya en un momento hablarle a la pared, digamos, porque no hay posibilidad de diálogo. Este, lo único que están intransigentes es que, es que se les liberen las rutas. Es, lo único que le interesa es Vaca Muerta. Por eso acceden con el conflicto en las rutas a esta mesa que abre la fiscalía que ni siquiera es una, una convocatoria porque ellos reiteran la voluntad que tienen para resolver el conflicto y eso no es real. Hasta el momento no, se, no, no están presentando en la mesa una voluntad de resolver el conflicto que tienen con Salud. Yo lo que lo que quiero rescatar también en, en todo el agobio que tienen también por tantos días, tantos desgastes, estar ahí en el piquete, Contanos un poco el tema de la solidaridad, porque cuando uno dice Olor a Pueblada es porque nadie está eh, intentando tirar barro sobre el reclamo, que es muy llamativo, hay, hay una adhesión bastante fuerte, sobre todo en, en los lugares donde la gente se acerca, les da el baño, les da comer, sí. contanos eso. Sí, sí eso es, eh, es inmenso, ¿no? Este, las manifestaciones de apoyo de la sociedad no solo uno hoy en las redes, no, uno se puede meter, todas las noticias que hay, los, eh, todos los comentarios son en apoyo y eso que es virtual no se queda ahí, se traduce permanentemente, día a día en los piquetes, familias que llegan con eh, comida, con agua, con eh, elementos de, de higiene, con leña eh, que nos ofrecen la casa para llevarnos y traernos, además este, para poder eh, pegarse una ducha, eh, o sea, la, la población está entregándonos en los elementos que tiene al alcance para que nosotros sostengamos esta lucha y esto no es por una cuestión de que se solidaricen con los equipos de salud porque eh, porque nos quieren ver bien no, la población entiende que acá lo que se está diciendo es basta a un plan sistemático de desfinanciamiento y de vaciamiento del sistema público de salud del cual la población es usuaria